¿Qué onda, gente? ¿Cómo está ¿Cómo Otra de vez. Su madre, Abriendo, puertas. Abriendo puertas. En la vida uno siempre tiene que dejar la puerta abierta. La puerta de tu culo. Che, qué juego estúpido. O sea, no lo odio. Es un Pero... porón. <risa> ¿Para qué mierda <risa> <madre> lo jugamos? <risa> ¡Ah! ¡Nacho Tago! ¡No, sí! Hay que jugar todo este juego. Yo me lo recé, lo jugué dos veces. Y lo que hicimos fue abrir puertas. ¡Nooooo! ¡Dale! ¡Imbécil! ¡Subí! Yo estaba re emocionado. Y este juego es una mierda, boludo. No, por acá hay un, acá hay un fiambre. Ay, Dios mío. Mira, mira, intracción. Uy, oh, ¿qué vas a sacar una foto? Uy, oh. Qué movida, tío. No deberíamos haberle dado esa cosa a esta chica nueva. Está corriendo por ahí desgarrándose la ropa. No deja de llorar, no. maldita sea. No digas nada sobre quién se la dio, Lewis. Ver. Hola, ¿qué onda, bebito? <risa> <Se>, Súrmalo. <risa> Anda, conchete. Hola. ¿Qué onda, bebito? No le tendríamos que haber dado a Mandinga Mand ¿Mandonga? ¿Mand ¿cómo, es? Mand ¿Cómo, ¿Cómo es? Mandela. ¿Mandela? ¿Mandela? <risa> ¿Mandela? Me dieron Mandela. Uy, estoy re loco. ¿Qué me dieron Mandela? Uy, che, buen nombre para una falopa, Mandela. Oh, a ver. abrimos una puerta. Uy. Oh. ¿Cuál será el objetivo? ¿Abrir esa puerta, <risa> La que viene. <risa> oh, otra perdido. puerta y un <risa> camino largo. Oh, otra puerta. Otra. Pero mejor voy sin la linterna. Uh, qué diferencia, qué mecánica. Oh, oh. oh sí, abrimos otra puerta. Otra pu y, hay un y ahora saltamos por una puerta. Se la pegaba de frente, viste. <risa> <risa> oh, Uy. sí. Saltando puertas 3. Saltando puertas 4. <risa> ¿Y qué hay ahí? Un ramo de olivos. Oh. Me vibro hasta el culo. <risa> no trates de buscarme, pronto me reuniré con mi hermano. Espero que me perdone. Hace tanto frío, tenía que acabar así. <risa> ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Qué es todo de mierda? No vemos Disney chicos. Otra vez todo en el mismo lugar Nacho. No mames wey. No, no, no, me estoy pudriendo, boludo <risa> Y este tipo no se caga de frío boludo ¿Qué? No no tiene tres polar puestos, cuatro poleras y una bufanda de boca Es que te juro que me da frío este juego Tipo siento que, que me pega Yo siento el frío que me estoy cagando boludo Yo también hay un cartel a ver qué dice este <risa> Por botín? favor pase por la puerta <risa> Por favor, no para. Deforestación. State Department Natural Reforestation Zone. Reforestation. O sea, Ay, que están reforestando. Tengo un pequeño. dolor de culo, tío. Eh, Nacho, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Eh, estoy yendo al lugar donde hay que ir. ¿A ¿Abrir una puerta? Por supuesto, tío. A ver. Menudo follón. Hostia, tío. He abierto otra puerta. Espera. Joder, Estamos en el mismo lugar Joder, que Joder, que de aquí vengo. Me cago en la verga. Ay, otra puerta abierta. Otra puerta abierta. Ay, no, no, te juro Esperá, que. Porque no sé voy si... a agarrar el disco y lo voy a regorear, boludo. Ay, pero lo peor es que este juego está bueno, pero esta parte por ahí. <risa> es una poronga esta parte, espera. El nivel de manija que tenía para jugar a esto, boludo. Se caía, viste, el chabón y se tropezaba, se pegaba contra un árbol en la nuca. Estás <risa> <risa> muerto. Oh, no. <risa> Hace algo útil, Carlos. ¿Cómo se llama oh, Harry? Mío. Ay, qué manera de caminar la puta madre. Me estoy cansando de solo ver. Abrir puertas y caminar el juego. Abrir puertas y caminar el juego que más te va a abrir la mente. Del Supuestamente juego. tiene que, que darte miedo a este juego, ¿no? Se supone. No sé si miedo. Ahí hay, hay una puerta. <risa> el portón donde salté antes, creo. Pero... Ay, Dios mío. No hay no hay como un GPS, boludo. A ver GPS. Pero no me dice el GPS donde tengo La que ir. Tiene que en el medio boludo. del culo del mundo. Mira. Mapo. Oh, a ver, suma, a ver, a ver. Ah, ¿ves, boludo? Bueno. Bienvenido a San Andreas. ¿sí? <risa> <risa> Estaba en San Andreas. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué onda, bebito? <risa> Yo, DJ. Yo, DJ. Abre puertas. Puertas pendámonos, más duras que la realidad. La concha de tu madre. Ya, ya, ya. Dame un segundo. Me estoy estúpido, boludo. ¿Querés jugar Rodri? <risa> no. No, gracias. La verdad que me gusta mucho el... O sea, me da risa verlo. Porque el único que dice... Ah, ah, ¡Sí! A ver, acá... Hay... Oh, sí, hemos avanzado para... <risa> volver al mismo lugar. Para abrir una puerta. Ah, no me echo una foto. No. no, epa. ¡Sacó una foto! A ver. Oh no. Dos manos. A ver el mensaje. Oh, yo me caí acá. Oh, ¿se cayó? No. Opa. Eso me vas a acordar a.. Eh Barquito dale, no han salido sí, ahí pelotudo todo. no, aparte de eso A... Uh, ¿Cómo se llama? Porque lo que hay que buscar uh, es... A... Heavy porque... Rain Ah, oh, vos sabes que nunca te, Nunca... Bueno, Heavy Rain se trata sobre eso, sobre un, as un asesino que mata a sus víctimas Eh... Tirándolos... Aguándolos y, eh, y... Básicamente así Y te hago el spoiler masivo Sí. Pero el el que decís, sí, no puede ser El que vos, con el que vos estás jugando el detective, el gordo, sí. es el asesino. Es re... Es re... Me jode Sí, voy. pero vos viste el tráiler o algo en gameplay. Sí sí, sí, sí, sí, el gordo es el asesino. Con el que vos vas, y te juro, vos vas y, y vas a preguntar a la gente... O sea, investigás el caso de verdad. Como Con si vos no fuese el asesino y resulta que sos vos. Ah, un gordo. Es alto juego. Qué gordo trolo, boludo. <ríe> che, me encanta este juego. Acabamos de entrar a un lugar... Che, no, Nacho, la puta madre, de este juego de mierda. Para, y acá... Ah, ¡caca, caca, Oh, sí, una casa. Pará, pará, pará, pará. ¿Hay puertas en esa corda. casa? Puertas pentágonos más duro? Oh, sí, una puerta Ah, sí Ahí ya ¿so entramos acá, ah, no oh, <risa> ¿Qué onda? A ver El pescado, boludo Oh, mira ese bicho ahí en la pared Atrás <risa> está como... <risa> Hola <risa> ¡Con <risa> la Voy a ¿Qué pasa? Oh, mira boludo Este lo pisó una, ah. una camioneta, boludo Oh, una puerta, vamos En esta casa hay muchas puertas En esta casa se trabaja oh, Abriendo closets y puertas mierda, una, una Vamos, un banquete móvil para abrir una otra ba Una banqueta oh, Sí, ahora podré abrir más puertas ¿Droga? Oh, sí, una puerta. ¿Dónde uh -huh. me dirige? A otro bosque. No, sí. ¿Abramos puertas? Oh, sí. Por acá. Espera. Y ahora tenés que volver. Vale, conchudo. No, en cualquier momento agarro el disco y lo revoleo. Te juro. Ah, ya está, ya estamos encaminados. Uy. ¡Hola, sí! Civil a la policía. Soy un pelotudo, me dejé la cartera en el Intent auto. Oh. <risa> ¡Joder! Che, pero está, está en bolas ese tipo. Yo si fuese Mason. Aparte no, no, hace un movie. no, <risa> sí, tiene... <Después> <risa> un... no, no, Parece la cadera de una vieja, boludo. Ah, se caía el agua. ¿Para qué, para qué salta así un puente, boludo? Bueno, basta. Bueno. Ahora vamos a buscar una puerta para abrir. Cheto, hermano. <risa> bueno, basta, me chupo un huevo las interacciones, no. la verdad. Es que sí, boludo. Oh por Dios. La... <risa> una puerta. Oh. oh, oh. Son las pistas de blue, arre. <risa> Las pistas de Blue, la isla del sol, sol. Uh. las pistas de Blue. Acá hay, un... hay munición para la, la pistola, uh, <risa> era reciente. Uy, uh, uh, esta billetera. Oh. Oh. Oh. <risa> oh. <risa> oh. <risa> ¿Por qué la sacas? Quería, la saca como... Jaca, nene. <risa> Me encanta cómo hiciste ese quilombo para abrir una puerta. Bueno, tranquilamente puede estar abierto ya, boludo. Igual yo para pasar esta parte he estado más tiempo. ¿En serio? Sí. Ya, yeah, porque ¡Qué paciencia, me... boludo! Y acá se jode todo. Oh no, uy, me cagué todo, de posta. Me ha asustado, tío. Oh no. ¿No te agarra como un frío, boludo? Eh, me, se me está cerrando el culo ya, boludo, de tantas puertas que hay, la puta madre. ¡Hola, sí! no nueva coordenada, vamos. ¡Mortal COMBAT! <risa> ¿Por qué? Porque Mortal Kombat. <risa> ¡Por la cama! Uy, me salió igual, boludo. ¡Por la cama! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo voy recordar. ¡Qué video me echa de risa! No Hay un video en el que episodio de Resident Evil. Que hace como... Pa, pa, pa, Volver a empezar. <tú> un tracapapo. No me acuerdo de qué canción, boludo, ¿Qué? pero hoy, estaba, hoy me estaba llorando de la risa, me estallé fuerte. ¿Qué cosa, eh, Ay, no sé, sí, pero hay una parte en la que se... <risa> <risa> sí, estúpido. Es, era una canción tipo media religiosa, pero hay una parte en la que Papo. Ah, ¿tipo batería? Sí, ¿cuál era? Ay, Dios. Eh... Pues... Me encanta lo, lo fluido que funciona este juego. ¿Qué querés, boludo? Sí. Lo, lo compré chipeado de vacaciones en San Bernardo, boludo. Abrir puertas el juego. Oh, sí, otra puerta. Me encanta abrir puertas. Silent Puertas. Oh, sí. Oh, dos puertas. Oh. Hola, chau, hija. chau vieja. No, no. no. no Me estoy cagando. Ay, oh, boludo, no. ¿Cómo que? Qué feo, qué feo Salí que pelotudo, dale. Círculo. Oh sí! Otra puerta para abrir. Cuadrado. Déjame abrir la puerta, nene. Nene. Hoy te juro que estabas cantando que me dio mucha risa y no sé. me <risa> <risa> <Pero ahí sí. risa> <risa> Me olvidé <risa> que era, boludo. Me olvidé <risa> que era. La chirra. La chicharra. ¿Qué es esto, boludo? Me queda mierda. Creo que a ver, buscarlo. Harry, te doy 20 minutos para que encuentres la puerta. Bueno, porque... chicos, ¿saben qué? Voy a cortar este episodio de mierda porque abrir puertas 4, boludo, me está pudriendo un poco. <risa> abrir puertas 4, boludo. <risa> ¡Dale, Harry, la puta que te parió! Mira cómo, cómo camina, boludo, para ese tipo es de los huevos. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Para que sea más interesante el episodio, desde el principio hasta el fin, voy a poner una foto de... Decime de qué. Tipo en el costadito abajo, tipo y la gente no, no se va a dar cuenta hasta ahora. Uy, la concha de tu y okay. que... Decime... Ah, pará. Acá paró, ¿qué? Okay. Decimos... Eh... Ni... O sea, quiero que abajo, en el costado del video, abajo, haya algo. Desde el principio del video, y la gente no va, no va a entender qué es. Eh, una foto de... Eh... Uh, de Google. Sí, uno, cualquier cosa. Un calefón. Listo, está, un calefón. chao gente, no vemos. Me... gente. <risa>